Thank <laughs> you. amigas y sí, sí, vecinos de la hora de Urling, estamos acá desde la localidad de Harley, en el Club Atlético Villa Modelo, un club que nació el primero de mayo de 1920. Este primero de mayo va a cumplir 101 años. La verdad que nos están atendiendo como siempre, nosotros tenemos mucha suerte. Porque ¿dónde vamos? Nos atienden de primera Es solo. <risa> Solito y solo. Porque Federico está de delegado abajo de AFA. ¿Quién, ¿Quién te iba a ver? De delegado de AFA. Ahí están llegando los árbitros. Estamos armando todo según el protocolo. El protocolo que exige AFA. Y quienes nos están acompañando antes que empiece el partido, así lo decimos tranquilos. Nos acompaña bicicleta Sarven. Ventas y reparaciones, servicios y accesorios en Villegas 2976. También nos acompaña muy amablemente materiales Morris, todo para la construcción, ventas por mayor y menor. Local adherido al plan Procrear. Atmosféricos y bolquetes del dado. Todas las tarjetas ¿Te dije el dado? Sí. Kinemob. Evolucionamos para brindarte un mejor servicio. Centro de Kinesiología y Terapia Física. Y como siempre digo, qué suerte que move mueves en Burlingame. un gran gimnasio con dos direcciones. Padilla 746 y Villegas 2267 Morris. El crancho, por favor. Frutas y verduras, precio y calidad, ventas por mayor y menor, la mejor calidad. Para todos nuestros clientes Salazar 477 y el local en Avenida Vergara 1142. La Goloteca, un mundo de dulzura, como siempre decimos. ¿Te imaginas? Sí, es la primera lo que vamos a transmitir. Arrancamos con la primera, y claro que sí, Jorge, Alberto, Alfonso, vamos los pibes. Y por supuesto que sí, nos están atendiendo de primera. Como le decía, la Goloteca, un mundo de dulzura, en Villegas 2045, y saben qué bien en Morris, es parte de nuestra localidad, y lo bien que nos sentimos. Que digan, es la hora de Hurlingan, sí de, de Hurlingan nos dicen algunos, y nos reímos Pet Store, el shopping de tu mascota por supuesto que vas a ir al mejor lugar a por Díaz 1801, porque tu pichicho escucha escucha como el vos hace 400 días que esperabas eso, esos gritos y en un rato, acá lo vemos a Federico ahí abajo, con la camiseta Fe, saludá estamos en vivo ya estamos en vivo, ahí Federico saludando parte del paisaje, ah, me deja solo claro, él va y se divierte, y va y chivea con los pibes, total el viejo se queda acá arriba, varón 7 hey, jaureche, 1165 y ya sabés indumentaria de, para varones pero vestite bien, no andes como un zaparrastroso, haceme el favor gracias, gracias amigos, por desearnos lo mejor igual que Adriana Tavares, ATL compra construcción en seco con, con certificación europea Aguas y sodas, César, botellones de agua de 20, de 12 y sodas de un litro y medio. 20 años recorre Urdigan, se conoce a todo el mundo. Ahí la foto, la foto particular de nuestro querido Triangulito. No me importa si gano o si pierda. No me importa nada. Bueno, lo voy a decir. Vos te pensabas que estaba en la cancha. Le voy a decir. Pero vos lo pensás. Y lo sentís como yo. Porque somos de hurlingham Representamos a Burlingame, Nos encanta el futsal. Y aquí estamos. Transportes amables También acompaña toda esta locura. Llámalo al 1531-064493. Responsabilidad asegurada. Fletes sin mudanza, Hacemos que tu idea sea camiseta en Badín. Y también... Lema, seguros, tu protección es nuestra prioridad. Yo te desafío que lo llames al 150-492961 y preguntes a ver cuánto está agarpando vos por tu seguro. A ver si te llevas una sorpresita. Distribuidora Vergara, bebidas en general en Avenida Vergara, 46, 14 y 20. Y por supuesto, como siempre decimos, vamos a acercar a los chicos. Vamos a acercar esa imagen que tanto nos gusta de todos los equipos. ...que participan de cualquier deporte... Urlingan y Juli Testi, vamos los pibes... ...y vamos a escucharlo, comprar en Urlingan, aceite de Urlingan... ...sé localista con Urlingan a cara de perro... ...vas a los negocios de cercanía... ...y si no es en Urlingan no comprá viejo... ...que te salga más caro, ¿qué te importa? ...y vemos a los jueces... ...ahí la terna arbitral en el centro de la cancha... ...están todos maquillados, y según lo que me dijeron... ...seguimos viendo a Urlingan y su charla... ...que es lo que nosotros queremos escuchar... Y ustedes también los ponemos más en primer plano todavía para que los veas y lo disfrutes. Vamos, Urlingan, dice Nahuel García, por supuesto que sí. Y vamos, Urlingan, y vamos que se cuiden. Y vamos, nos cuidemos todos. Y vamos poniéndonos el, el, este, el tapaboca. Acá está Federico, acá al lado mío. Y vamos con la distancia social y vamos con cuidar nuestra salud. Fede, ¿cómo va todo? Bueno, Arranqueo muy... Tres minutos antes de lo Perfect, que me pediste. Perfecto, perfecto. Bueno, muy buenas noches a todos los vecinos, vecinas de Burlingame, Amigos de la hora de Burlingame. Estamos de acá, de Villa Modelo. Muy bien nos atienden, ¿eh? Muy bien. Nos dijeron escuchá, que... Escuchá, escuchá, Eso, vos lo eso. Ser. Bueno... Nos atendieron muy bien, nos conocen. Nos claro. conocen, ¿pa? Bueno. Muchas gracias a todos por estar. Muy, y... muy bien vestido la terna arbitral, sí, maquillados como corresponde, cuidando todo esto. ¿Cómo me Desde gusta allá eso? enfrente están transmitiendo también, por si quieren ver. El Instagram de Villa Modelo. Muy y bien. el domingo que se juega cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. Sí. Se va a transmitir también por el Instagram de Villa Modelo. Ah, Así mira. que a todos los padres, Después a todos los chicos. A todos los chicos, si quieren ver la cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. Lo ven por el Instagram de Villa Modelo. A ver, vamos a ver ahí la intimidad. No, no te muevas mucho, porque se mueve todo el piso acá. Sí. ¿eh? Te saludan todos los árbitros que tengamos un buen partido que ande todo bien. Muy linda cancha, todo muy bien. Cuidado, nos, nos han entendido, pero mirá, llegamos, saludamos, dejamos las declaraciones juradas. Acá está el equipo, está el local. Como dije, el primero de mayo cumplen 101 años. Dylan Basualdo dice, vale, triángulo, vamos, vamos siempre, vamos sin importar qué pase. Vamos porque hay que querer y hay que profundizar el cariño por las cosas de Orlegan y van, a ver. ¿Estamos bien, juez? Ah, los jueces también, muy buena, muy buena onda los tres jueces. Ahí estuvimos llenando planillas y todo. Bueno, arranca... Arranca, se ah, murió. Y si querés ver futsal, ¿por dónde lo ves? Bueno, vas a ver por la hora de Urlingan a través del streaming de Facebook. Y estabas esperando tanto y tanto, y ahora lo tenés Hay que cuidarse, hay que cuidarse, hay que cuidarse. Y no joder con este bicho, ¿eh? Vamos, Triango, vamos. El futsal de Urlingan dice Marco González. Y vamos, Urlingan, vamos, vamos. Oh, la cruza espera, muy, muy bien. Muy bien, Alex. Bien. Dylan. Atrás. Homero. Corta. Lateral, lateral acá abajo para la visita. No me estoy moviendo. No, lo que pasa es que vos, el, el piso es blando de madera y cuando vos pisas, mueve, ah, bueno. mueve la cámara, pero no pasa nada. Distancia. Hacemos distancia. Hacemos distancia. Nah, pero la gente no te escucha. Vení, acepta un poquito más, amigo. Acá, ahí. Listo, eh. ahí, ahí, ahí está. Bueno, bueno sale Villa Modelo de atrás. Villa Modelo que viene de perder de local 8 a 3 con los muchachos. Y empatar, y empatar de visitante uno a uno lo que pasa es que la pandemia ha dejado a todos los... yo dije que el campeonato iba a ser un campeonato difícil ¿no es cierto? porque va a haber mucha mucha, mucha ventaja deportiva según el estado físico Exacto. de todos los jugadores ese es un punto, vamos Negrito, acá estamos con Pablo en haciendo el aguante, Guillermo Correa Cristian Brito, vamos al triángulo y por supuesto se le va afuera porque... Sí. Vos calculas que si este es un bicho que jode la parte pulmonar, entonces ahí podés tener problemas aeróbicos, más todo lo que no te moviste. Y demás es un campeonato que hay que tenerle paciencia a los resultados. Es como que es un híbrido. ¿Entendés? Pero todos los que amamos el futsal, ya se va juntando gente. Y muchas gracias a todos por lo estás viendo. Mira, eso ahí te paso el link. ¡Qué link! Vos agarrás y pones eh, en Facebook, pones la obra de Urlingan Deportes. Y lo que yo estoy transmitiendo en vivo es lo primero que salta. No, no tendrías que andar volviéndote loco, pasando el link, copiar y pegar. ¡No! Decide la dirección, se lo fue afuera. Salida de tres para Orlingham, lateral y para el local. Vamos a hacer la toma a Batman, acá, porque las barandas altas que han diseñado algunos clubes y cortan un poco la visual. Por eso el estadio municipal de Urlingan tiene esa vista tan, pero tan especial. Está arrancando bien de atrás, los dos equipos están estudiando, el triángulo está con las marcas más arriba. Bien, bien bajada, bien, bien, avisa y recupero, bien, Se había ido, pero la intención estuvo y llegó a la pelota. Gracias a ustedes por estar y transmitir, vamos triángulo, no hay nada. Pero Alejandra, este, esto nos encanta a nosotros, eh, yo siempre digo que soy un privilegiado porque amo mi trabajo, pero así nomás. más. Amo mi trabajo. Entonces yo lo único que hago es disfrutar porque vengo, estudio, me fijo si está todo bien. Pienso mientras estoy, ¿qué otra cosa puedo mejorar? No me, no me conformo, pero no me conformo en nada con lo que hago, nada. Muy bien, muy bien, muy bien. Demasiado bueno, ahí lo tenés que ayudar. Listo, listo, listo, muy bien, bien, bien, bien muy bien. bien. bien. Muy bien, Alex. Muy bien, Alex Correa. Laterales para Hurlingham. Así que bueno, veo que has tenido trabajo, pero todo organizado. ¿no todo ¿cierto? bien, salió Ahí, oh, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, eh. Me parece que sí, eh. me parece que sí, eh. ¡Upa! rebotan al jugador. Cuidado con esto. Wow. Bueno, buena contra de Villa Modelo. Se salva, se salva Urlingan. Lindo partido y de vuelta. Es lindo partido. De ahí de vuelta, ahí hubo una, una desconcentración muy buena. Igual que ahora. Van a salir de acá abajo. Nosotros tenemos como límite visual. La baranda, estamos más o menos, qué sé yo, son pocos metros, pero al estar encimado de la cancha perdéis la perspectiva. Enfrente tienen unos metros más. ¡Ojo! ¡Gol! ¡Gol de Villa Modelo! Abrió abrió el tanteador más o menos a los tres minutos de juego. Tres minutos de partido. Tres minutos de partido. Y sí señores, aquí estamos Bueno, el gol no es un gol de una jugada Que vos digas, desnuda Algún tipo de falla técnica muy gruesa No, fue un encontronazo entre jugador y arquero La pelota queda bollando y se mete adentro Bien, bien, bien, bien Muy bien iluminada también la cancha Muy cómoda Muy bien, la presión de Hurling en pelota para la visita. En un ratito tengo que bajar porque se viene la tercera después. Después comentame, ¿qué, ¿en qué consiste el trabajo que estás haciendo? Y demás? Sí, hay te que, veo más organizado que con Alvear. Hay que llenar planillas de todas las declaraciones juradas, tanto a los chicos que juegan en primera... Tercera, cuerpo técnico Después te pide la planilla eh, El árbitro Con los chicos que van a jugar Los números de camiseta Todo eso ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Buena respuesta de Chalo Está Chalo en el arco Chalo en el arco con una muy buena respuesta De un tiro de media distancia Con potencia Y la desvía al córner y vos pensabas que no iba a poder solo. Federico decía, eh, papá, va a estar solo, que esto, el otro. Amigo... No solo sin nadie, aclará también, ¿no? Solo y sin nadie, acá no hay nadie, miren, para acá, para que quede claro, miren. Para un lado y para el otro. Acá, conmigo, control estricto. Como siempre decimos, primero hay que cuidarse y después que venga el deporte, ¿no? Exactamente. Hoy hablaba con los jugadores y les dije, les comenté de lo que uno entrega muchos puntos cuando se te enferma un jugador en el plantel, porque genera un aislamiento de vayas a saber cuántos jugadores. ...y por lo menos son 10 a 14 días... Sí, 8 jugadores pueden... Eh... Y bueno, pues suponete que te quedan 8 jugadores... ...y entonces el próximo partido que te presentás con qué... ...y diste una ventaja deportiva que casi significa perder... ...en una semana 3 puntos... Muy bien, se abre... ...busca la ayuda, no la encuentra y cerca... ...hace la propia salen a marcar están marcando todos muy arriba vienen sin falta mucho juego y poca falta que es lo que a nosotros nos gusta mucha velocidad es a un toque esto es a un toque mira mira mira mira cinco minutos del primer tiempo gana el local 1 a 0 qué ritmo un ritmo nos encanta a nosotros porque nos encanta el futsal bien jugado Y porque nos encanta que, se, que lo jueguen cada vez mejor Y nos encanta que nos alejemos del fulbito Está muy lindo para entretenerse ese pulvito, Pero mira lo que es esto Mirá lo que es esto Pide Patada disculpas. desde atrás Tiro libre, mitad de cancha para el local En realidad el jugador viene a velocidad sale, Queda un poco a destiempo el jugador que recibe la pelota se queda parado con un poste. Entonces viene con el impulso el jugador de triangulito y se lo lleva puesto de abajo. Lo levanta como si fuera en pala. En ¿no? Exactamente. Pero en la primera falta que vemos desde que empezó el partido, falta, falta. Tampoco grave. Le pide disculpas. Porque juega muy rápido. Muy, muy rápido. Entonces... Puede pasar... Luis se comió un Ñoca. Este es bueno, el 4. También despeja la pelota. Así juega tranquilo. Otro cañito. ¡Va, vuelta! ¡Dale, dale, dale! ¡Sin miedo! ¡Va! Sí, el, me... gol, el gol se lo come Luis en el segundo palo. Buena, buena llegada de Hurlingham. Buena triangulación. Muy buen partido. Muy, muy buen partido. La verdad los dos equipos, a mí me encanta esta evolución desde que estoy transmitiendo futsal. Es muy notorio. La continuidad de juego, muy notorio, muy notorio y nos pone recontra contentos. Y también eso siempre lo digo a propósito, porque yo soy maldito. Yo soy maldito. Lo digo a propósito porque hay muchos que confunden a los pibes en los barrios. Y le dicen, "Mari, vamos a jugar futsal y hacen cualquier cosa menos futsal. Entonces, acá está y vas a jugar futsal de AFA Anotate en clubes de AFA Anotate. Mira, mira, mira, mira, mira, mira. Oh, dale, dale, dale. Con, sin miedo. Vamos, juega hacia atrás para asegurar Otra vez de vuelta a la para con el pecho. Luis se manda un taco y le interfieren bien, zafó, zafó. Pero qué bien, qué bien que está jugando. Me encantó Luis la que se mandó ahí. Y claro, el papá trabaja y Federico con los deditos. Con el celular, no puede ser Esto no puede ser, Federico, bajó un poquito No, porque me viene Me vienen los chicos de tercera, por eso Ah, bueno, vaya, vaya Si tenés que ir, andá, yo no tengo No, problema. No, no, el primer tiempo, el primer tiempo estás conmigo uh, yo me lo quiero sacar de encima Y no puedo Gustinta, buena transmisión, chicos Gracias, gracias, gracias Aquí estamos, y vamos, el futsal por donde Vos querías ver futsal, y estabas loco Y cuándo se juega, ¿Qué el zoom, ay, que Dios Este COVID de mierda pero no importa, acá estamos haciendo el aguante, y lo ves por la hora de urgen, a través del streaming de Facebook, ni ocho en cuarto, ahí va Fede, allá se va Fede, saludá a Fede la gente, sí, le chau, se va Federico, a recibir a los chicos de la tercera, muy buen partido, muy buen partido, se le va la pelota, el saque de banda para el local, para Villa Modelo, como te dije, el primero de mayo ellos van a cumplir 101 añitos, lo decimos porque les agradecemos la atención, lo felicitamos por las instalaciones, nos gusta mucho y la verdad que esto ayuda mucho al desarrollo del deporte, lo ayuda un montón tener Buenas instalaciones, buena iluminación. Hola a todos, los quiero al rusito. ¿Qué haces, rusito? Rusito González. Escúchame, ¿por qué te dicen rusos si sos González? Yo también soy González. Pues es regallego González. Explícamelo, ruso. ¿Se da por la cara? Mirá que yo tenía una tía que tenía ojos celestes también. Era regaita. Este, ¿Qué haces, ruso? Te mando un beso, un beso grande. Espero que ande todo bien para allá por tu club. Te extrañamos. Estamos viendo un gran, gran partido. justin te dice que bueno verlo a Mati Barreto en primera. Qué bueno verlos a todos. Qué bueno ver el Mirá, La tira de lejos. Estaba atento, estaba atento el arquero. Del triángulo, muy bien. Estamos lejos para que manden para nada acá. Me da a palo, me voy a morir de hambre. Ujo, bien. La de y no pasa nada. Faltan 12 minutos 06 para que termine el partido y tenemos un córner que vamos a hacer, vamos a comprar la, la cámara así. Como digo yo, la toma Batman, torcida. A ver qué hacen. Muy bien, muy bien robado, a ver, a ver, a ver, a ver. Falta, falta, falta. Falta, de Luis. Luisito, un jugador con mucha experiencia, con mucha experiencia y además lo vemos, no sé si por viejo, pero está más tranquilo, usa más la inteligencia, igual que el Super Chili, Super Chili que anda lesionado, le mandamos un beso, lo queremos mucho al Chili, mucho, porque es un tipo que está enamorado del futsal, enamorado de su familia, cuida a todo el mundo, es un tipo genial. Es un tipo genial, apasionado y me encanta la gente apasionada. Un beso chili, beso grande, grande, grande, cuidate. Cuídate y curate las nanas que tenías ahí en las gambas, loco. Hoy estuve con él. Siempre es un gusto verlo, que la madre cómo trabaja. ¡Uy, Dios! Mataste un pájaro. Mató un pájaro, Mira, El juez le dice, mató un pájaro. Le pegó muy de abajo a la pelota. Salen desde acá al costado, a ver. Salen de allá al arco, afuera. Roba la pelota de vuelta. Vamos, vamos, vamos. Muy bien, el arquero responde. No te tiré, levantate, levantate. No pasa nada, no pasa nada. Le protesta. Se tiran y hacen un poco todo. Está bien, es fútbol, a mí me encanta. Cuando se tira uno, se tira el otro, se agarra la cabeza, voy y ¿sí? ¿qué pasó? La verdad, no pasó nada. Pero bueno, hay que atenderlo porque nunca se sabe. Y vos, ¿cómo anda tu barrio? ¿Qué negocio tenés cerca? Andá y comprarle a tus negocios, haceme caso, no seas malo. Sé localista, Mira que si no pensamos nosotros en Urlingan, ¿quién va a pensar? Va a decirme a quién, de dónde, de qué localidad. Arranca de atrás el local, buscando las mejores opciones para aclarar su juego. Urlenan está muy encima. Cuidado, cuidado, cuidado. Sacala de ahí. Es falta de eso, pero no la cobra. Va a estar complicado transmitir la tercera. Voy a ver cómo me pregunta acá Carla Codian. A ver. Uh. Vamos a ver. Vamos a ver cómo anda de batería. Hay que ver. Yo vengo por la primera. Lo ponemos todo ahí. A ver qué si pasa. Bueno, como va, eh, va ganando el local 1 a 0. Metió el, el, el gol más o menos a los tres minutos. De empezado el partido, una pelota disputada en el área que quedó, la verdad que quedó boyando entre el arquero que estaba tirado y el, y el atacante y mucha gente, quedó boyando y picando la pelota y adentro. El triangulito tiene saque de banda, que ya es... A ver qué pasa. Busca la referencia. El arquero responde en dos tiempos. Ataca de la pelota. Un gol con mucha fuerza de media distancia por parte del triangulito. Y lo estás viendo por la hora de orden a través del streaming de Facebook. Ahí se arranca y lo cortaron en seco. Pero dale, recupera esa pelota para atrás. Abrila, muy bien. De vuelta, vuelta, vuelta, vuelta, vuelta, vuelta. Bien, bien. Interesante juego, interesante el planteo. Mirá. El arquero tira la pelota afuera, no había ninguna disposición de juego por parte del local. Saque lateral. Para triangulito. Saludos a todos. Saludos a toda la familia. Sobre todo a las, más, de los más chiquititos del futsal. Los más chiquitito del futsal el semillero, lo importante que es, cómo ayuda a la familia, cómo colaboran. Así que les mandamos un beso grande, porque en unos años, si estamos acá, vamos a estar transmitiéndolos a ellos, cuando lleguen a la primera. Y mientras tanto, a formarse bien y a cuidarse, y a ser buenos deportistas. A ver qué pasa con esta. Muy bien. Despeja hacia atrás. Por la hora de urna a través del Facebook. Estamos viendo esta nueva presentación del triangulito. En los torneos de la Asociación del Fútbol Argentino. Clara Betil la encina ahora, Marcelo. Gracias, Federico, mi compañero, por pues cubrirnos. Me siento muy mal. Lo no quiero bueno, Clara. A ver, a ver, a ver. Mejorate, Clara. Te queremos. ¡Un montón! Y esperemos que te mejores Cerca tironado algunos Se piden disculpas, se ayudan Saque desde atrás del local A ver qué pasa Buen dominio de pelota, la lleva hacia atrás el local, me lo tranquiliza un poco, va a tener que volver. Lo mismo, otra vez va a tener que ir hacia atrás. El triangulito los está encimando, está, está saliendo más adelante. Esa es una desinteligencia del local. Que tiene la pelota en su territorio, la divide y la recupera Triangulito. Muy bien, muy bien, muy bien. De juego para el triangulito, donde provocó lo empezó a llevar hacia atrás al local. Y el local es el jugador, no cotó respuesta y perdió la pelota, la dividió y entonces la pelota pasó a posesión del triangulito. Ahora, otra vez, la misma situación se está viendo. Pierden la pelota, el triangulito los encima en la mitad de la cancha. venías anchaba. Cuánto van, gana el local 1 a 0. metió el primer gol en el gol. A los tres minutos de juego. la pelota boyando ahí en el arco. Sacala. Sacala. Sacala de ahí. Sacala de ahí. Piden un minuto para charlar en ese minuto yo te digo que nos acompañan rápidamente quienes, bicicletas Arben, materiales Morris atmosféricos y volquete celdado, kinemob, centro de kinesiología y terapia física, extrem gimnasio de loco con dos direcciones Padilla 74, y Villegas 2267. El frutas y verduras, la Goloteca un mundo de dulzura, Barón 7 en Jabreche 1165 pet store, el shopping de tu mascota Ahí en Delford Díaz 1801, y también nos acompaña ATL Complex, la distribuidora Vergara de Bebidas. Lema, Lema Seguros, tu protección es nuestra bebida. Aguas y sodas, César, llamalos. 20 años recorriendo Burlingame. Mirá, si no conocerá, hacemos que tu idea sea camiseta. La gente de Badín, camiseta, pechera, pantalones, musculosa, traca, traca, traca, de todo un poco hacen. Transportes amables, responsabilidad asegurada, Llamados al 153106. 4, 4, 9, 3, esa es la gente que nos acompaña, más todos los que nos están viendo, que son un montón. Soy Nemi, jaja, juego en la séptima, muy bien, pero me encanta, así que jugás en la séptima, ¿Y ¿te gusta? ¿Te gusta el futsal? Espero que sí. Espero que te conviertas en un gran deportista y sobre todo en un deportista que cuide de los valores del espíritu deportivo. Para que no se pierda, para que prime el amor y las ganas de mejorar en tu deporte. Sea el futsal o lo que después se te, se te cante. Bueno, arrancan la pelota, fuera, otro córner. Porque cuando vos lo me medís así en espíritu deportivo y en ganas de construir, sabés cómo notás a la gente que destruye, sabés cómo le, pero la olés, la olés, la, la olés a 20 metros, te dice dos palabras y vos ya te das cuenta. Ya te das cuenta por dónde viene. Esto es, un, esto es una comunidad deportiva, el triangulito, que este año empezó con un proyecto totalmente nuevo y ambicioso. Y que para mí entender, una de las patas más importantes son las inferiores. Que es la construcción del semillero. La construcción de los futuros jugadores de futsal del triangulito. Ya con una personalidad y con una forma de juego que lo distinga. Upa, se salvó. Muy bien el arquero. Con la mano derecha le mete un cachetazo. Y la manda al coro de cuando esa pelota venía con un destino de ángulo terribles. Otra vez en el medio... De vuelta vuelven hacia atrás, tratan de buscar el encuadre, va a cambiar de lugar ahora, va a cambiar de enfoque, a ver, Si la juega, ¿eh? uh, se lo perdió, se lo perdió el local, debajo de los palos la tiró afuera solo, ¿eh? solo estaba, la verdad que estaba solo, saque desde atrás. 1 a 0, sigue ganando el local a los 3 minutos del juego del primer tiempo. Te pasa acá? pasa vuelta? ¡Fuera la pelota y lateral! Dos faltas para el local, una falta para la visita. Nada, en otros tiempos ya estaba sin 4 o 5 faltas. Es que va creciendo la técnica del futsal. Sí aparece la falta cuando aumenta la velocidad de juego ¿viste? porque por ahí es por arrastre la inercia de los cuerpos mira está bien intentó. la pelota se fue afuera y el saque del local está acá abajo por eso la baranda en drama estamos con la cámara casi en vertical De vuelta el número 10, que está en el medio de la cancha, es el que empieza a armar la jugada. El triangulito lo estudia, lo sigue, lo persigue, lo molesta. Y la pelota la tira afuera, saque de arco, espera un poquito que se acomoden, espera, ahí está, ahí tiene La cruza va hacia atrás, de vuelta otra vez, la para gol el pecho. Muy buena, muy buena, muy buena jugada. Lo no obliga a tirarla afuera y es lateral. Lateral para el triangulito. ¡Tirá, tirá! ¡Jesú! ¡Jesús! ¡Sale! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Upa! Eso es uno de nuestros pollos. Qué bien que juega. La pelota. Se desvió un poco hacia arriba de travesaño y corner para el triangulito. A ver qué pasa, a ver qué hacen. Lo recuperan con el arquero. De vuelta, entrega mal. Por suerte, el que lo recibe del local la tira afuera y es lateral. Lateral de triangulito. Acá lo ven. Juega con el arquero. No. Está con el arquero jugador ahora. Faltan cinco minutos para terminar el primer tiempo. ¡Ojo con esta! ¡Ojo, ojo! ¡Bien el arquero! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien la respuesta del arquero! ¡Atento! ¡Lo vio! ¡Lo vio y tapó! A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, es. esta no es una jugada preparada, es. No. eso para mí es un hecho de desconcentración del, del jugador local porque la jugada venía muy tranquila desde el, desde el corner sin embargo la pierde lateral de vuelta así que querías ver futsal así que estabas muy loco por ver futsal y si y cuando se juega y vos sabés que los únicos que estamos a al piste para ver cuando se juega somos nosotros y tienes son nosotros. La vara de hurlingan a través del streaming de Facebook. El resto, sé qué te hacen? Te filman 15 años. No. Bien, bien, bien, bien. Vamos arriba. Dale, dale, dale. Aguanta, aguanta, aguanta. aguanta. Dale, dale, dale, dale. Eh. Esa pelota había que recuperarla, hay una pena, no llega, no llega, no llega. Bien. Impresionante el nivel de juego de todos estos pibes de los dos equipos. Mucha velocidad. En el futsal como cualquier juego, lo que importa es la evolución del juego, la evolución de lo que juega el equipo. Y lo vemos jugando mucho mejor a triangulito en esta presentación en la anterior. Y la puerta. Ojo le tocó de atrás. Yeah. La pelea. Cuánto va, muchachos. Va ganando 1 a 0 el local. Gol que, los hizo, que hizo el gol a los 3 minutos empezar el partido. Como dice la pelota que quedó bollando en el arco, pero estaba tirado en el piso del arquero y tirado en el piso el, el atacante. De la pelota queda bollando y qué sé yo, se metió sola con el impulso. Pero los goles. Se hacen, los goles no se merecen. Así que hay que hacerlo los goles. No, se confundió. Está bien, está bien, esa cosa que pasa. No, yo no juego, a mí no me va a pasar nunca, dijo uno. Yo soy un mirón, un bichón que está detrás de la cámara. Y hay veces que te perdés por afuera, querés ver el partido. Pero. Tienes que estar concentrado y que tenés que mirar lo pequeño del monitor. No es lo mismo. El otro día, la verdad que una cosa que me encantó fue en el estadio municipal que estuvieran para las inferiores, este, las familias, algunos de los padres transmitiendo para los para más chicos. Me pareció una hermosura. Muy bien. Uy. veremos qué pasa tenemos dos caídos y tenemos que faltan tres minutos 0 9 para terminar el partido mira ahí está el reloj del estadio volvemos acá al centro de la cancha Recién ahora lo vemos al juez charlando con los jugadores un poco habitualmente durante el partido no. ha sido muy bueno el, el arbitraje nos ha gustado medio que no nos gusta mucho cuando los árbitros se ponen en protagonistas, que lo hemos visto en otro partido, acá recién lo vemos al árbitro, casi transcurrido todo el primer tiempo, puntualmente pues estaba hablando está pidiendo que vengan a secar el piso le pido por favor En otros partidos hemos visto a algunos árbitros un tanto, ¿cómo decirlo? Envalentonados. Cosa que a veces es como que mucho no, no me animo a decir, no sirve, porque yo no soy juez, pero tengo un amigo juez ahí que está, que está mirando y que desde hace años que él me ha advertido. Y acá dice, Cristian Scorza, mira vos, un amigo y un gran referido. Mira vos, no es la casualidad? No es, la, bah, no es casualidad. Si, es, si el ruso dice que es un gran referee, ponerle la, la firma que esto es así. Pero sí, si sí, aprendimos de, de los partidos que tuvimos con el ruso, a ver y observar a aquellos árbitros que se hacen los protagonistas, si, si, alguien siempre sale perjudicado. No ellos, por supuesto, ¿no? no el árbitro. A ver qué pasa con todo esto. A ver si lo cambiamos por gol... A ver, tengo acá la fichita, quiero ir al cajero y decirle, señor, traje, tengo un ticket, es gol esto, eh. a ver. Ustedes que están mucha gente defendiendo el arco, tanto jodrado como se dice. ¿Qué harán? ¿Qué harán? No. Nada. Otro pájaro muerto, dijo uno. saque de arco desde abajo bien arrancamos todo de vuelta en el muchacho arranca todo de vuelta pero con un vértigo que no parece como si arrancaran que fuera un reseteo es, es parte parte del juego están buscando cómo hacerlo bien bien bien A ver, genio, genio, figura. Fuera bien. <risa> Carta de documento de la Paloma para los <risa> Claro que sí, ruso. Dicen, che, dice, placo, ya de dos pichones. <risa> Siempre hay alguien atrás, había un genio atrás que se quedó parado cuidando. Dale, dale, tenete fe. Tenete fe, bien, vale, dale, apretalo, apretalo, apretalo. Acá este es el área, este es el área donde ellos no están muy fuertes en la mitad de la cancha. Ay, que te la muestre y que pelotazo. Dale. Se lo va a alargar ahí. Va a para atrás, no tiene otra, no tiene otra, atrás, atrás. No, ¿y qué quieres? No, no fue falta. Dice que la empuja. ¿Qué sé yo? Es opinable. Alguien nos manda un saludo, pero no veo que decir ni buscó? claro ¿Cómo no me va a mandar un saludo? Ya estás viendo todo esto por la hora de Urling al Deportes a través del streaming de Facebook. Cuánto veces lo tengo para repetir. Bien, bien, se la picó con la cabeza Se la quitó y le cortó la jugada ¿Cuánto falta, nenías? Chava, ya te digo, falta Un minuto 40. Exactamente, qué precisión Qué precisión Bien, cortado, dale, dale, dale, dale Seguilo, bien, dale, seguilo Muy bueno, muy bueno Muy bien, muy bien Así se, así se juega ojo pues bueno, sí, cuando van los dos al choque y pum, decís uno va a salir volando pero por suerte en esta no no pasó nada ahí me pasa que después que veo Futsal cuando veo los partidos cancha de once me parece todo tan obvio por lo lento, ¿no? Bien, saque de arco para el triangulito. Menos de un minuto 58 segundos para terminar el primer tiempo. Lo toma el 9. Uh, bien, desde ahí la experiencia de Luis. Como digo, la experiencia de Luis está primando en su juego últimamente. Saque largo con el brazo. Te van a marcar bien la paja Luis. La aguanta, mira, mira la experiencia y sabe que la tiene que abrir. Perfecto. Que iba a ir a pelearla. La pelota se va afuera. Ahora, Luis te mira y te mira y te sigue con la mirada. <ríe> Yo me muero de la risa. Es porque somos de Urlingan, somos unos fanáticos del deporte Es cualquier cosa, la bolita, lo que sea Ajedrez Tenemos de todo, lo que vos quieras A ver, te si sí el deporte Cualquier cosa va. Y cómo van David Rodi, cuando van ganando? Va ganando El local 1 a 0 Sacala de ahí, ya Luis, ya Luis, dale Dale, dale, dale, dale. Eso es pero, pero se le mete delante también si, sí, Nemías Chava gana, 1 a 0 local un gol a los 3 minutos que marcó, eso una pelota bollando en el arco faltan 10 segundos para terminar el primer tiempo tira pelotazo echalo 4 segundos 4 segundos es un lateral la pelota se va afuera y es otro corner entonces el tiempo son 2 segundos acá cuenta todo son 2 segundos una banda dice terminó el primer tiempo en cinco minutos este, estamos por acá como verán, para que ustedes verifiquen que no miento, estoy solo solo, solo, y estoy solo mirá, mira, nadie ¿eh? nadie ¿no? ok tratamos de cuidar todos los protocolos si no posible, un gusto que estén ahí la verdad, en cinco minutos estamos de vuelta